La entrada de las nuevas cartas para la Serie 5 ya ha sido anunciada, hoy vamos a revisar una por una. Muchachos, este mes tenemos el ingreso de tres cartas nuevas, la cual es una de coste 1 y dos de coste 5 Dentro de un rato vamos a pasar a hablar de las habilidades de estas cartas que la verdad se es está haciendo que se desarrolle más el ámbito estratégico y de los juegos mentales Pero si se han dado cuenta en la miniatura hay 4 cartas en lugar de 3 y es que la otra carta que no estoy mencionando es una carta que ya tenemos ahorita Que es MODOK, que es una carta que todavía va a ingresar a la serie 5 aún el siguiente mes, o sea en el mes de marzo de todas maneras le estoy poniendo aquí porque el equipo de Marvel Snap ha considerado esto como un ingreso también de carta nueva. Lo que estoy viendo y es algo que me gusta bastante es que la generación de contenido nuevo, en este caso el ingreso de cartas, está haciendo que también la estrategia del juego se pueda diversificar aún más haciendo diferentes mazos o arquetipos. Pero dentro de esto lo que me preocupa es que hay algunas cartas que estoy viendo que pueden llegar a ser staples o cartas digamos que pueden ser incluidas en muchos mazos haciendo que también no haya tanta diversidad. Y es ahí cuando se comienza a ver que una carta está demasiado presente en muchos de los mazos es que de repente ya llega el momento de ser nerfeada. Y es como en el caso del nerfeo último que le han hecho al líder, ¿no? Este nerfeo ha ocasionado que ya casi no se vea líder en el metajuego. Pero volviendo al tema de las cartas nuevas que están ingresando, es momento de comenzar a analizar una por una, así que allí vamos. Comencemos entonces con la carta de menor coste que tiene 2 de poder y se llama Ghost esta es una carta muy interesante y muy flexible la verdad para poder jugarlo en cualquier turno incluso lo podría jugar en turno 6 si es que lo quieres y una habilidad que podríamos comparar con ghost sería la de la mujer invisible solo que la gran diferencia que hay ahí es que la mujer invisible en lo que tú vas lanzando las cartas en su ubicación pues no se van a develar sino hasta el final de la partida en el caso de ghost se van a ir develando turno tras turno mientras ghost se encuentra presente en el campo de batalla solo que siempre se van a revelar a al final esto quiere decir que tú nunca tendrás la prioridad mientras que ghost esté presente en el campo de batalla ya que tus cartas siempre se revelarán en segundo lugar con respecto al oponente ¿Y esto qué quiere decir? Que todas las cartas que tú vayas a llevar con Ghost No se van a ver afectadas por ser reveladas al final Como ustedes habrán visto en la descripción de la carta de Ghost Lo que dice también entre paréntesis Es que las cartas que tienen efectos de revelarse Van a ser también activadas al final ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que por ejemplo si tú estás llevando Shang-Chi O estás llevando Encantres por ejemplo O estás relevando una Rogue tal vez Vas a poder activarlos al final Y esto quiere decir que ellos de manera garantizada Van a poder eliminarlos en este caso Shang-Chi puede eliminar Una carta que el oponente haya jugado Que sea una carta pues con mucho poder De más de 9 y que en el caso de Encantres también pueda este, anular O silenciar los efectos de continuos De cartas también que se hayan jugado Al final en el caso del oponente No sé si esto les ha pasado pero hay casos Donde el oponente te está jugando más o Patriot Y a veces el Patriot te lo juega Al final con Mystic entonces ¿Qué es lo que sucede? tú En muchos casos Tú le vas ganando en turno 6 Y pues por más que le lances Encantres tu encantre se va a activar primero o se va a revelar primero Y no va a hacer nada Entonces después sale el Patriot, sale mística al final en el caso del oponente Y esto va a lograr asegurarle la victoria Y tú te quedas pues prácticamente viendo cómo se están bosteando Las demás unidades del lado del oponente O es como en el caso también de aquellos oponentes que tienen cartas grandes para jugar al final Pero tú tienes la prioridad ¿Esto qué quiere decir? Si tú lanzas primero tu Shang-Chi Tu Shang-Chi se va a revelar primero Y luego se van a revelar las cartas del oponente y esto que quiere decir que tu shang no va a eliminar ninguna de esas cartas que el oponente haya jugado Entonces lo que Ghost hace aquí es arreglar totalmente este problema Lo que hace Ghost es que tus cartas se revelen al final Sin importar si tú estás llevando o no la prioridad turno tras turno Lo que es realmente impactante en esta carta es que además de que es un efecto continuo Es un efecto que funciona de manera global en todas las ubicaciones No solamente en la ubicación donde se encuentra Ghost sino en todas las ubicaciones Lo cual tú puedes o poner cartas libremente donde tú quieras y sabes que turno tras turno estas cartas se van a revelar al final, ahora si lo ponemos del lado contrario y tú estás jugando cartas Patriot o estás jugando Cerebro o estás jugando cartas grandes de repente también te convenga poner a Ghost en esos mazos ya que de esa manera te garantiza que tus cartas van a salir al final y así el oponente no puede utilizar un shang en contra tuya, no puede utilizar también un Encantes en contra tuya incluso Ghost es tan versátil que podría funcionar para ambas estrategias tanto para el counter o como el contra counter ahora yo me pregunto algo y seguramente tú lo puedes saber y lo puedes decir en los comentarios qué sucede si ambos oponentes tienen a ghost yo lo que pienso es que probablemente vaya a pasar lo que sucede con dar débil cuando los ambos oponentes tienen a dar débil sucede que la habilidad de dar débil se cancela entonces es probable también que suceda lo mismo con ghost si ambos oponentes tienen a ghost en el campo de batalla pues probablemente la habilidad de los ghost se vaya a cancelar pero la verdad esta no sé si sea una respuesta exacta entonces entonces lo que queda es esperar cuando veamos a dos Ghosts en el campo de batalla y ver lo que pasa. Y ahora de la carta que vamos a hablar a continuación. Es una carta que probablemente mucha gente se disguste. Si es que le salen sus cofres de reserva. Ya que la verdad en mi opinión creo que le queda un poquito grande entrar en serie 5. Y estamos hablando de Stature. Una carta de coste 5 con poder 7. Y su habilidad de esta carta dice que se convierte en coste 1. Si es que el oponente descarta una carta de su mano en este juego. O en este turno me parece que es lo que quiere decir. Hay algunos escenarios que pueden hacer que esta carta funcione por ejemplo el primer escenario es que te enfrentes con un oponente que está llevando mazo de descarte esta carta se podría decir que suma para la sinergia de mazos de descarte digamos que esta carta óptimamente va a funcionar con cartas que tú tengas para forzar el descarte de alguna de las cartas de la mano del oponente y el problema está ahí porque no hay muchas cartas que fuercen eso en este caso solamente vas a tener dos cartas Moon Knight y vas a tener a Black Bolt pero bien cuál es el problema de jugar a Moon Knight Moon Knight descarta una carta de tu mano y descarta una carta de la mano del oponente y qué pasa si es que la carta que descartas de tu mano llega a ser justamente Stature y es ahí donde viene el gran problema justamente de los mazos de descarte que no puedes controlar el descarte es como cuando tú usas a gela y terminas descartando a gela y no tienes después cómo traerla nuevamente al campo de batalla en realidad el beneficio que da esta carta es muy bueno ya que los stats se parecen bastante a Levo y Mo siento que con Moon Knight va a ser muy arriesgado de jugarla más creo que podría ser con Black Ball ya que Black Ball lo que hace pues es descartar la carta de menor coste de la mano del oponente pero qué pasa Black Ball es una carta de turno 5 tiene buen poder en realidad tiene 8 de poder, pero lo que pasa ahí también es que Black Ball estás ya jugando casi al final del turno. Eso quiere decir que para turno 6 podrías jugar a Stature y de repente algo podría ser ahí. Pero el problema es que seguramente vas a tener cartas de coste 6 que vas a querer jugar en turno 6, y no una carta de coste 5 más una carta de coste 1, que en este caso vendría a ser Stature. Es un poquito complicado, se podría decir, pero de repente por ahí puede, puede que vea algo de juego. Incluso se me está ocurriendo que tal tal vez lo podrías también combar con munger y con eso de repente al hacer un descarte de la mano del oponente puede que ahí tengas dos cartas de coste 1 por 7 de poder que puedas lanzar el siguiente turno al final este coste este coste y el poder que tiene en 5-7 es muy parecido a lo de vision también solo que pues como les digo no tendrías que tener creo yo dos cartas de coste 1 con 7 de poder de stature para que realmente pueda valer la pena jugar en turno 6 ya serían dos cartas de coste 1 más una carta seguramente de coste 4 por ahí que te pueda ser útil también, pero la verdad esta carta yo no le veo tan útil más bien es como que llama mucho al riesgo de que tengas que descartarte una carta tú para poder jugarla tempranamente en este caso con Moon Knight pero si no, si, lo, si quieres hacer el efecto de manera más segura es jugarlo con Black Ball, pero recuerda que tienes luego el turno 6 donde vas a de repente vas a jugar un poco incómodo porque hay cartas de coste 6 que generalmente en estos mazos de descarte se juegan sí o sí y el problema de esta carta pues como está costando uno de repente te va a restar y que hagas una muy buena sinergia en ese momento del turno final y ahora vamos con una de las cartas que tienen uno de los efectos más interesantes que jamás hayan creado en este juego estamos hablando de Kang el Conquistador esta es una carta con coste 5 y 0 de poder y seguramente debes estar preguntando pero ¿por qué tiene 0 de poder? seguramente el efecto tiene que ser buenísimo a ver el efecto la habilidad se podría decir de Kang es tiene un efecto de revelar y lo que hace es Mira lo que tu oponente ha jugado Y luego lo que hace es reiniciar el turno Pero ya Kang desaparece He estado revisando más información De cómo posiblemente puede funcionar El efecto de Kang de forma correcta Y ahí tal cual como dice en el texto Es que reinicia el turno Esto quiere decir por ejemplo Si lanzamos a Kang en turno 5 eh, Quiere decir entonces que el oponente Va a jugar sus cartas en turno 5 Y Kang lo que hace es reiniciar nuevamente todo O sea las cartas que jugó el oponente Se las devuelve a su mano, tú eh, como no jugaste nada y jugaste Khan, solamente can va a desaparecer. Tú vas a mantener tu mano tal cual como estaba y vas a poder volver a jugar el turno 5. Pero, ¿qué es lo que hace? O sea, parece algo simple la verdad, pero ¿qué es lo que pasa acá? Tú ya recibiste información de todo lo que jugó tu oponente en ese turno y sabes qué cosas puede hacer, sabes qué cosas de repente puede mover. De repente te puede jugar, no sé, un profesor X. tuviese jugado en el turno 5 y ya sabes dónde va a poner ese profesor X y de repente por ahí tú puedes poner alguna carta que pueda eh, digamos obtener una ventaja sobre esa jugada que va a hacer con el profesor X por ejemplo pero lo que yo más creo es que la habilidad de Kang está ideal para que se pueda utilizar en turno 6 ya que es el turno donde el oponente tiene toda su estrategia para revelar es donde él te va a poner lo mejor de sí para poder ganar la partida entonces tú lanzas a Kang en turno 6 y lo que va a pasar es que vas a poder ver si el oponente realmente tenía las cartas para ganarte o no las tenía y sobre todo si es que tú tienes las cartas en mano suficientemente buenas para poder ganarle a esa estrategia O a esas cartas que el oponente te va a jugar justamente en ese último turno Y yo creo que con esta situación Kang lo que va a crear son juegos mentales muy grandes Ya que si el oponente te lanzó sus mejores cartas en turno 6 y tú le lanzas a Kang El oponente luego cuando se reinicia el turno y tenga que volver a jugar el turno De repente no lo va a jugar igual porque él sabe que Tú ya viste cómo jugó él. Y seguramente vas a jugar alrededor de eso. Entonces el oponente puede ser que cambie su estrategia. Puede ser que sus cartas las cambie de ubicaciones. Como también puede ser que juegue unas cartas diferentes. Por eso creo que Kang el Conquistador. Va a ser una de las cartas más poderosas. A nivel estratégico y de juegos mentales. Que va a tener por el momento este juego. Ahora yo sé que había gente que me había dicho. Que con Mr. Negative esta carta iba a ser una bomba. Pero la verdad veamos eh, nuevamente la habilidad. Kang desaparece. Entonces es irrelevante que Kang cueste 0.5 o que puedas lanzar a Kang con 0 de coste porque al final todo se va a reiniciar lo que yo pienso aquí muchachos con los que les acabo de comentar de lo fuerte que puede realmente llegar a ser Kang por el efecto que tiene es que probablemente cuando se vuelva más masivo Kang cuando más gente lo tenga de repente cuando Kang baje a serie 4 a serie 3 mucha más gente lo va a tener y creo que casi la mayoría de gente lo va a utilizar incluso en cualquier mazo se va a poder utilizar a Kang Kang prácticamente se va a convertir en una carta que es como un seguro de vida, o sea, tú lo lanzas en turno 6 a, a Khan, que es el sería lo más óptimo en turno 6. O si digamos que utilizaste de repente una Magic y lanzas a Khan en turno 7, de repente por ahí vas a poder ver toda la jugada del oponente, vas a ver las cartas en tu mano y vas a saber realmente si vas a poder ganar o no vas a poder ganar esto. Y si ves que no vas a poder ganar, simplemente vas a poder retirarte de la partida y así evitas perder muchos cubos. Y claro, veámoslo desde el lado del jugador al cual tu oponente te está jugando. Kang, pues por supuesto, si tú ves que tu oponente después de que te juega Kang y tú ya le mostraste tus cartas, el oponente no se ha retirado, quiere decir que el oponente... Debe, debe de tener las cartas suficientes para poder ganarle a tu estrategia lo cual puede hacer incluso que tú te retires entonces nuevamente vuelvo a repetirlo los juegos mentales aquí van a ser recontra pero recontra buenos esta carta también se puede decir que tiene un efecto muy similar con dar débil porque si se dan cuenta dar débil tú lo lanzas y en el turno 5 dar débil puede ver todo lo que hizo todo lo que hizo tu oponente, todo lo que jugó en ese turno 5 y según eso tú también tienes una respuesta, pero claro Kang se va un poco más allá porque pues, con dar débil el oponente ya hace la acción Y tú tienes que actuar sobre esa acción ejecutada del oponente Pero canja acá lo que hace es reiniciar todo Y hacer que, vuelva, que se vuelvan a retomar las decisiones Si es que van a ser las mismas decisiones O que en muchos casos estas decisiones pueden cambiar bastante todo el curso de la partida muchachos pero qué es lo que pasa esta carta como les estaba diciendo cuando se vuelva popular se va a volver muy usada porque el efecto es demasiado bueno tanto así que ya es como que está al límite de que esté roto el efecto entonces una forma posible de que nerfeen a Kang para que de repente no esté tan roto el efecto es que tal vez solamente como máximo se juega a jugar en turno 5 así como le pasa a Magic también como ustedes se han dado cuenta en la habilidad de Magic solamente se puede jugar máximo hasta turno 5 y yo yo creo que Kang también debería de tener tal vez esa restricción porque si no como les digo en turno 6 el que tenga Kang y juegue en turno 6 va a tener una gran ventaja porque tiene esta entrada o este acceso a información muy privilegiada se podría decir sobre todo lo que el oponente tenía para jugar y más que todo como Khan va a ser una, una carta que se puede incluir eh, literal en cualquier mazo pues el oponente realmente no va a saber si depende de las cartas que le haya lanzado el, el otro oponente realmente va a decir ah no este man seguramente va a jugar Khan el último turno generalmente no va a poder ser muy predecible Khan y yo se lo digo esto todavía muy a futuro porque seguramente van a pasar varios meses para que podamos ver estas situaciones pero yo lo que estoy viendo acá es que probablemente a Khan lo van a terminar nerfeando y si lo tienen que nerfear de alguna manera porque yo creo que subiéndole el poder es irrelevante, bajándole el coste, tal vez de repente, no sé, tal vez bajándole el coste igual se va a jugar en turno final porque creo que ese sería el mejor momento, el mejor escenario para jugar a acá y creo que la única manera sería que limiten su uso hasta turno 5 solamente. Porque como les decía, en turno 6, Kang se vuelve demasiado bueno. O sea, el efecto se vuelve muy, pero muy bueno en turno 6. En turno 5, el efecto estaría ok, se podría decir. Estaría al nivel de un Dark Devil, solamente que se reinicia todo. Pero en turno 6, de donde esta carta se vuelve ya demasiado, demasiado buena. Pero bien, luego de haber hablado y analizado un poquito estas cartas, muchachos. Vamos a pasar a ver rapidito los mazos, donde podemos encontrar estas cartas también. Muchachos, ahora aquí les voy a presentar este masito que es bastante básico, pero la verdad es una forma de poder entender cómo funcionaría bien acá nuestra querida Stature, muy bien, acá miren tenemos a Hood, no que lo que hace es generarte un diablito por ahí que lo puedes jugar en otra ubicación, Iceman para control, Korg para control tienes a Sentinel acá también que te genera una carta que luego la puedes descartar, vas a tener a Lizard, Moon Knight tienes a Won también que está interesante para poder hacer algunas sinergias que les voy a comentar ahorita, tienen a Jessica Jones eh, tienes a White Queen acá también para poder generar eh, cartas, copias del del coste más alto de la carta de la mano del oponente eh, tienes aero también para tratar de jugar en turno 6 tal vez si es que ayuda y acá viene algo interesante, ¿no? Porque miren, ve, eh, Won acá, la, la real razón, creo que Won esté acá, es que pueda sinergiar bien con Black Ball. Tú pones a Won, luego pones a Black Ball, ¿no? Y Black Ball va a descartar dos cartas de menor coste de la mano del oponente. Pueden ser cartas incluso súper útiles. Ustedes saben que a veces hay oponentes que están jugando, quieren jugar a Mystic al final, y puedes terminar descartando la Mystic justamente antes de que la puedan jugar en turno 6. Eso es muy interesante. Es una forma de romper estrategias también, de poder de desbaratar estrategias eso es lo que puede llegar a ser black ball y para turno 6 después de que hayas usado black ball con Wall ya tendrías ahí pues a Stature que puedes jugarla en tu, eh, por coste 1 y que además podría jugar a Aero también no puedes jugar a Aero y puedes jugar a Stature a la vez y lo que va a suceder ahí es que tú puedes jugar de repente Stature en otra ubicación donde estabas perdiendo y vas a ganar y luego puedes jugar a Aero en otra ubicación donde también estabas perdiendo pero ya derivas todas esas cartas ahí y puedes prácticamente por esa diferencia de poder de Stature ¿no? y por esa flexibilidad que te dio de coste, de estar en coste 1 va a ser posible que puedas ganar esa partida este mazo por ejemplo a pesar de que no tiene cartas de top level no sus cartas hay muchas cartas de serie 1 serie 2 y serie 3 solamente la única carta digamos de serie 5 acá sería Stature las demás cartas están en serie 3 serie 2 serie 1 entonces va a ser que es muy interesante poder ver ese tipo de sinergia es más este Moon Knight también es una carta que te sirve para descartar la, una carta de la mano del oponente y puedes, puedes combarlo con Wong si quieres en caso no tengas a Black Ball. El problema está de que puedes descartar cartas valiosas como de repente Aero, Statue, ¿no? Puedes descartar algunas de esas cartas que te pueden llegar a doler bastante. Entonces, lo ideal sería acá que pueda ser combado con Black Ball con Wong y así puedas tratar de asegurar, digamos, el que puedas lanzar Statue y Aero al final. Digamos que es un combo bastante decente, ¿no? Es un combo que está bonito, sería cuestión de ver cómo funciona y cómo se puede mejorar, pero más o menos acá le dejo un concepto que me tendría que ser una idea básica de cómo podría funcionar en condiciones óptimas Stature. Bien muchachos, el mazo que les voy a presentar ahora es donde podemos ver a Ghost y a Kang que están juntos pero este es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. A ver, aparte de estas dos cartas tenemos también a Cosmo Jagger, Shang-Chi, ¿no? Spider-Man, Profesor X, ¿no? que son cartas interesantes, acá hay cartas disruptivas también como Aero Magneto. pero a ver, ¿qué pasa? Ghost, como yo les decía funciona bien con, ¿no? con Shang-Chi, ¿no? en este caso con Shang She's eh, y nada más viejo ¿por qué te digo esto? porque acá Jaggernaut muchas veces tú vas a querer que tenga prioridad, que se revele primero, ¿qué es lo que sucede? a veces el oponente, por, para poner un ejemplo básico, el oponente te puede lanzar un Brut y antes que se revele el Brut tú lanzaste también a Juggernaut en la misma ubicación el Juggernaut lo patea a ese Brut que no se ha revelado aún, a otro lado de repente a otra ubicación donde estén digamos ya tres cartas, entonces Brut llega ahí y cuando se revela pues no va a poder eh, sacar los Brute. Eso es lo bueno del porqué a veces el tener prioridad con Juggernaut es muy valioso Entonces digamos que Ghost de alguna manera lo estaría saboteando también al Juggernaut ¿verdad? Ahora después tienes a Profesor X Nuevamente ponemos el ejemplo de Brute Digamos que tú tienes prioridad y lanzas Profesor X Y luego el oponente lanza Brut Brute Y cuando se revele el Brute pues no van a salir los Brutlings E incluso también con Jubilee También es otro caso incluso hasta más conocido Tú lanzas Profesor X, el oponente lanza Jubilee y pues obviamente como tú tuviste la prioridad acá con Profesor X Jubilee no va a poder traer ninguna carta de su mazo Eso es una cosa muy buena porque Profesor X lo que no te permite es agregar cartas nuevas Ni que se puedan mover en, esto, en esa ubicación donde está Profesor X Por esa razón poner a Ghost acá hace de que Profesor X actúe, se revele al final Y esto va a hacer de que un Brut por ejemplo pueda sacar sus Brutlins O que una Jubilee pueda pues eh, poder poner una carta en esa ubicación Antes de que el Profesor X pueda bloquearla lo mismo pasa por ejemplo con Cosmo, Cosmo acá también es una carta que generalmente necesita de la prioridad para poder ser buena, Cosmo tiene que revelarse primero para que tú puedas tratar de cortarle algunos efectos de revelarse en esa ubicación que el oponente está lanzando y muchas veces por esas situaciones es que tú logras ganar una partida uh, uh, o puedes hacer también que el oponente se termine retirando porque sencillamente le cortaste el combo, no tiene más que hacer, se quedó sin estrategia y simplemente se van. Y lo mismo está pasando con Aero con Magneto, que estas cartas necesitan prioridad, por lo mismo que son disruptivas necesitan prioridad para que pase lo mismo que les decía con el tema del Brut ¿verdad? Pasas el Brute a un lado donde no pueden salir los Brutelings o los mueves a otro lado con Magneto de repente donde también no puedan eh, digamos eh, tratar de manifestar este efecto de revelarse con, con, con todos los beneficios que esto da y así haces de que tú puedas ganar la partida. Pero estas cartas de disruptivas se vuelven más débil cuando pierden. Pero y esto es lo que está haciendo Ghost, o sea Ghost está haciendo aquí un efecto eh, se podría decir dañino para estas cartas que necesitan de prioridad para poder salir primero y poder tener más eh, chance o ventaja estratégica frente a lo que está jugando el oponente y este último masito que les muestro acá por ejemplo donde se está utilizando Kang es una cosa interesante porque aquí estamos viendo incluso que hay rampeo, en este caso tienes a Electro y también lo tienes a Sandman, ¿no? ya que Electro te va a limitar digamos a que juegues una sola carta por turno pues Sandman lo que va a hacer es luego limitar a lo para que no pueda jugar también más de una carta por turno lo cual hace que esto sea bastante bueno para que tú puedas jugar profesor x en una ubicación que realmente el oponente vaya a dejar totalmente pues vacía incluso puedes jugar Khan el último turno y saber si realmente te es más conveniente jugar aero o jugar magneto o la misma capitana marvel probablemente entonces aquí Khan lo que sí te está dando es bastante diversidad estratégica y además tienes incluso a dar débil que puedes ver lo que va a lanzar el oponente en turno 5 ahí para que te sirve mucho para que puedas lanzar un Profesor X y también Sunspot que pues si lo lanzas ahí pasas algún turno puedes estar digamos eh, absorbiendo esa energía adicional incluso que Electro te está dando, o sea es una cosa muy buena este masito por ejemplo lo veo que tiene mucha, que digamos que dentro del concepto de lo de para qué está hecho Khan me parece que funciona bastante bien, seguramente pueden haber cosas mejores, pero sabes algo este mazo para enfrentarte contra cartas de coste pequeño ahora por ejemplo que mucha gente está que utiliza de repente mucho descarte es posible que acá Sandman por ejemplo encuentre un poquito de brillo, puede ser que por ahí Sandman resalte un poquito más, pero digamos que todo esto en conjunto funciona bastante bien y sobre todo que Kang en el turno final te da opciones de juego donde más se pueda ajustar digamos a tus necesidades para que puedas terminar ganando la partida, y otra cosa que me estaba olvidando y que es muy importante también decirlo acá muchachos, casi cierro el video sin decir esto, pero la verdad es muy importante son las fechas en las que van a venir estas cartas el 14 de febrero pero viene Ghost el 21 de febrero viene Stature y el 28 de febrero o sea cerrando el mes va a venir Kang entonces más se refuerza aún todavía el concepto de poder guardar los cofres para poder abrirlos al final al final del mes en este caso cuando haya el dropeo de series va a coincidir justamente con la llegada de Kang y ahí probablemente es donde tengas más oportunidades al, al abrir una cantidad mayor de cofres en que de repente por ahí te salga Kang así que pues digamos que a veces eh, como se dice ¿no? en eh, la determinación de juntar y de estar ahí esperando y ahorrando los cofres, puede dar como un resultado muy positivo tal vez si te toca alguna carta como una de estas de acá que está llegando ahora, sobre todo Kang que es la que está llegando prácticamente al cierre del mes, pues bien muchachos entonces ahí les comparto todo el análisis que he podido hacer sobre estas cartas, la verdad están muy interesantes y sé que al comienzo mucha gente no los va a tener, generalmente los más vallenones los más antiguos en este juego son o los que ya tienen prácticamente toda la colección de cartas o muchos tokens son los que van a poder comprar a Kang y ellos de repente por ahí nos van a mostrar a primera impresión, ver cómo se está jugando Kang, ver cómo se desenvuelve, cómo funciona bien su habilidad, que sería bueno poder ver, así que de repente por ahí vamos a estar pendientes de eso, pero pues dentro de todo creo que son cartas bastante buenas, que van a pues incentivar más las estrategias y la creación de mazos por ahí más diversos, va a ser interesante poder ver eso, y pues solamente esperemos eh, que más adelante pues tengamos la chance de poder tenerlo yo sé que habrá gente muy suertuda por ahí, que probablemente abriendo sus cofres más adelante les vaya a tocar a Kang también, pero bien si has llegado hasta aquí yo te agradezco bastante, recuerda que si tienes cualquier duda o consulta tienes abajo la cajita de comentarios para poder efectuarlo y yo sin problema voy a estar leyéndolo y en la brevedad posible lo puedo estar contestando también tenemos el grupo de Discord también o el canal de Discord que también el enlace te lo dejo debajo en la descripción de este video para que te puedas unir, ahí también puedes hacer las consultas, puedes de repente si gustas mostrar mazos también por ahí que eh, pues, querrás compartir para que podamos, la gente pueda subir más de rangos o simplemente alguna creatividad que tengas Por ahí también la puedes compartir sin ningún problema En el Discord, ahí siempre todos estamos Hablando de diferentes cosas de Marvel Snap Luego, de lunes a viernes por la noche También estoy haciendo mis transmisiones en vivo Así que si deseas ahí acercarte También estamos ahí para poder atenderte Para poder recibirte y poder eh, Digamos satisfacer cualquier duda que tengas Así que ya sabes, te espero allí Un abrazo para ti